aplicará un aumento progresivo de más de 15 mil pesos para becarias y becarios del CONICET. El anuncio fue realizado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, quien anticipó además el lanzamiento de 400 becas extras que se sumarán a las hoy existentes. Que aquellos que se están formando, que han, se han formado en la educación pública, en la universidad pública, puedan permanecer y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Muy contentos, este, tenemos que agradecer también no solo al presidente, a Santiago, sino también al ministro de Economía, a Martín Guzmán, que realmente ha hecho un esfuerzo importante en darnos los recursos para poder retomar este rumbo, este mensaje que la ciencia es importante para nuestro país. Provincia. El gobernador Axel Gisilioff. Lanzará este martes el Plan de Infraestructura Escolar con el que planea poner en condiciones más de 700 establecimientos educativos de 60 distritos antes del inicio del ciclo escolar. El plan se denomina Escuelas a la Obra y será presentado durante un acto en Merlo al que fueron invitados todos los intendentes y los representantes de los gremios docentes. Crisis Sanitaria Desde el sector farmacéutico, advirtieron que por una deuda millonaria que dejó la gestión de Mauricio Macri, cientos de miles de jubilados podrían no acceder a medicamentos oncológicos contra el asma, la hipertensión arterial y la diabetes, además de pañales y otras prestaciones que reciben mediante farmacias. Rubén Sajem, secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires. En las farmacias... No la pasaron bien en la gestión anterior con la atención al PAMI, reducciones constantes de presupuestos, postergaciones en los pagos. Eh, los jubilados, obviamente, la pasaron peor porque no pudieron acceder en muchos casos a sus medicamentos. Al irse eh, de la gestión, la administración anterior del PAMI dejó dos meses de deuda a la farmacia. Dos meses lo de la gestión anterior y se sí. ha ido acumulando. Al día de hoy son, claro. son seis meses. Economía Popular. El Ministerio de Desarrollo Social está armando un programa de ferias itinerantes para llegar a los barrios con leche, verduras, carne y productos de almacén a buen precio. Se trata de alimentos elaborados por productores de la economía popular para los que la Secretaría de Economía Popular busca crear mercado. Crisis. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, aseguró haber encontrado un descalabro absoluto al asumir en la compañía y dijo que la denominada revolución de los aviones que promocionaba Mauricio Macri fue una catástrofe dejaron un sector bastante quebrado, digamos, este, no solo para las argentinas, sino para eh, todas las aerolíneas del sector en general, básicamente por bueno, por el descalabro financiero que hizo que los ingresos de la gente este, se redujera muchísimo y también por la situación, la desregulación este, que hubo del mercado comercial que hizo que hubo una, una, un incremento en oferta que no que no tenía correlato con la demanda y eso hizo que el sector hoy esté sobreofertado y es quebrado básicamente y bueno, la que más sufre esas, esa situación es la aerolínea más grande que la aerolíneas argentinas y bueno, estamos con un panorama financiero bastante complicado y un país que está financieramente complicado y que no va a llevar un tiempo eh, recomponer y reconstituir ¿no? Medios Los funcionarios del área de medios públicos hicieron una presentación en el estudio de radio nacional y se comprometieron a que el sistema de radios nacionales constituya centros de producción y no centros de retransmisión. En tanto, Rosario Lufrano, quien este lunes fue designada como titular de Radio y Televisión Argentina, criticó a la anterior gestión y dijo que una de las misiones que tendrán es mostrar el daño que se ha hecho. Y ese concepto que construimos entre todos los que estamos acá durante cuatro años fue vaciado de contenido. Decidieron dejarle el nombre de televisión pública, pero se olvidaron de la esencia y el sentido de lo público. Yo quiero hoy con todo este equipazo que, que, nos, que nos acompaña, abrazarlos, sabemos del destrato que han vivido estos cuatro años y agradecerles la resistencia. Hay muchos argentinos que lo han pasado muy mal, mucho, mucho peor que nosotros. Y nuestra misión desde los medios públicos es mostrar el daño que se ha hecho, tomar conciencia de que es un país donde el hambre ha vuelto a ser realidad provincia. Más de 560.000 tarjetas alimentarias del plan Argentina contra el hambre comenzaron a distribuirse en el conurbano bonaerense. El ministro de desarrollo social Daniel Arroyo entregó las primeras en los partidos de Almirante Brown y de La Matanza. En los próximos días se continuarán distribuyendo en toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires son 560.000 tarjetas, 2.800 millones de pesos, todos los terceros viernes de cada mes, que van a mover la economía. Estamos generando lo que llamamos reconstrucción de abajo hacia arriba, lo que plantea el presidente Alberto Fernández. En las próximas semanas se va a extender la tarjeta alimentaria a todo el país. Las zonas rurales, que son las zonas más alejadas, donde no es la tarjeta lo que se va a encarar, van a, van a, se va a desarrollar a través de módulos alimentarios, a través de las postas sanitarias. Pero iniciamos un proceso de todos los días para llevar adelante y extender la tarjeta. En las próximas semanas. Inflación. En una carta dirigida a las autoridades del Banco Central, damnificados por los créditos UVA para la compra de automotores, solicitaron que se los tenga en cuenta al igual que a los deudores hipotecarios, porque entienden que quedaron afuera de los afectados comprendidos en la Ley de Emergencia Económica. Daniela Funes, damnificada por los créditos UVA sector automotriz nos está aumentando la cuota entre mil y mil quinientos por mes Saqué 400 mil pesos en agosto del 2018, pagué todo el día, cuota eh, la primera cuota 13.500, la de enero 31 mil ¿Mm? y debo 620 mil pesos. Nosotros tenemos un Face, eh, Autos Convocados u Automotor, ya hace dos años. Pues se armó con, con gente de distintas partes del país, no nos da para más. Empecemos a movilizarnos y a, a, a visibilizar esto. Hablamos con senadores, hablamos con diputados, pero los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros, parece. Judiciales. El fiscal de la unidad especial AMIA, Sebastián Basso Quien reemplaza al fiscal Alberto Nisman Señaló que la preservación de los archivos de la causa que investiga el atentado contra la mutual judía Va por partes debido a una cuestión de presupuesto, de cantidad de gente y edificios El hecho confirma la falta de apoyo y de recursos que el gobierno de Mauricio Macri le dio a esa área no vamos a ser necios, negar lo que es a la misma justicia, demostró que hubo irregularidades y que se contaminaron las pruebas. Hoy por hoy, después de 25 años, yo le digo lo que son las certezas en base a pruebas de evidencias que hay. Se dijo que este es un atentado terrorista hecho por un grupo especial de terroristas del Hezbollah, es decir, es un grupo internacional. En la Argentina hubo apoyo local. De hecho, están acusados tres miembros de la embajada de Irán por darle el apoyo local, entre esos rabanes. Y también tenemos a quien le proveyó la camioneta, es decir, a Teherlín. Ahí, lamentablemente, hay muchos puntos oscuros que no se han podido clarificar. No puedo más que eh, lamentarme y declarar que hubo irregularidades. Gobierno La vicepresidenta Cristina Kirchner Firmó ayer el acta de traspaso del mando por el que quedó convertida en forma oficial, a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional. Alberto Fernández estará en Israel en su primera visita oficial al exterior para participar en Jerusalén. ...del Foro Internacional de Líderes en conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto... ...y la lucha contra el antisemitismo. Además, mantendrá algunas reuniones bilaterales que se tramitaban a último momento. País. El ministro del Interior, Guado de Pedro, mantuvo una reunión en casa de gobierno... ...con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés... ...con quien avanzó en las iniciativas que el gobierno nacional... ...desarrollará en la provincia con el objetivo de crear empleo y fortalecer la economía local. Recalcó que trabajarán a la par para desarrollar infraestructura, vías de comunicación, la hidrovía, puertos, rutas, caminos y forestación. Economía. El gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa. Así lo aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conferencia de prensa. La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones, plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese mismo sentido, reveló que mantiene conversaciones con el Fondo Monetario en tono constructivo con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado. Está claro que hoy en día eh, la situación del país es crítica, el país enfrenta una profunda crisis de deuda, lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En tan solo dos años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales, el país recuperó el acceso el 1 de abril del 2016 y ya a finales de abril del 2018 lo había perdido. Aumentó brutalmente el endeudamiento y el país no generó un aumento de su capacidad productiva con la cual generar los dólares para poder financiar hacer frente a los compromisos que el país había tomado. La situación de Argentina es crítica. Hoy la carga de la deuda no se puede sostener, por lo que sí esa carga hay que transformarla en una que sí se pueda sostener. Por lo que nosotros, de forma coordinada, le estamos pidiendo la misma buena fe y responsabilidad que está teniendo el gobierno argentino y el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los bonistas. Lo que le estamos pidiendo es que nos den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico ...que ha afectado a todo el país... ...es fundamental poder resolver ese problema... ...para tener las condiciones para poder crecer... ...para poder salir de esto de forma ordenada... ...y en la medida que el país crezca... ...la capacidad de pago se recuperará. Medios. El nuevo director del Ente Nacional de Comunicaciones... ...aseguró que la política que desplegará... ...la nueva conducción del organismo... ...será distinta de la que construyó Cambiemos... ...resaltando que irán detrás de las prioridades con la importancia de federalizar las comunicaciones tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la brecha digital, la, la accesibilidad. Además de ser un ente regulador, es un ente de fomento y el fomento te permite fijar políticas públicas. Entonces, el gobierno anterior tenía una política pública de su ejecución presupuestaria, fundamentalmente lo que tuviera que ver con los sectores más necesitados, las cooperativas, eh, los, los sectores no comerciales. También tenía una mirada hacia los privados y más y el estado el boicot sí. al sat al EDAP, a los satélites bueno y nosotros tenemos una idea diferente pero la idea es terminar el cableado de fibra óptica para interconectar para conectar todo el país estadísticas representantes de la Unión Industrial Argentina se mostraron optimistas tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y coincidieron en que hay sectores pensando en invertir ante una recuperación de la actividad. José Urtubey, vicepresidente de la UIA. Venimos de, de un año y de una gestión que nos dejó prácticamente con una caída de un 7% en la actividad industrial. O sea que hay una emergencia económica. Dicho esto, creo que la posición del Banco Central bajando las tasas de referencia, creo que es por lo menos una señal. Las inversiones fuertes van a venir cuando podamos salir de lo que es la emergencia de macroeconomía a plantear ya específicamente cuestiones de, de los distintos sectores. Pero sí te puedo decir que creo que también, eh, que no estuvo ajeno a la discusión, también hay que pensar un país que sea política exterior el presidente Alberto Fernández salió del país hacia su primera gira internacional con un objetivo en la cabeza lograr el visto bueno a la Argentina por parte de las autoridades de Israel Italia, Francia y España en la negociación de la deuda Provincia. Se creará la estructura del nuevo Ministerio de Comunicación Pública de la gestión de Axel Kicillof. De acuerdo al decreto, la nueva cartera que surge de la fusión del ex Ministerio de Asuntos Públicos y la Secretaría de Medios contará con 40 cargos entre secretarías y direcciones. Educación El Gobierno Nacional restableció por decreto la Paritaria Nacional Docente y la semana próxima se reunirán los gremios docentes nacionales y representantes del Poder Ejecutivo para acordar una agenda común en el marco de la mesa salarial. Nicolás Trota, Ministro de Educación. a que queremos trazar a partir de esta paritaria una agenda para los próximos años en el campo de la educación, uh -huh. dialogando con las organizaciones de maestros y maestras, sus sindicatos, y con las 24 jurisdicciones educativas en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires institucionalizar el diálogo donde en los últimos años se fue caracterizando como una instancia de conflicto, que entre otras cuestiones terminó con la derogación de una herramienta fundamental como es la paritaria nacional, que también nos obliga como sociedad a todos a asumir una mirada federal de los desafíos de la educación para poder atacar las profundas desigualdades educativas que hay hoy en día en la Argentina y parte del desafío es que discutamos en esta paritaria, ese camino, y entre otras cuestiones, también trazar una agenda que nos permita cumplir la ley de financiamiento educativo que implica que invertamos al menos el 6% del Producto Bruto Interno en educación, cuestión que se había logrado a partir del compromiso de toda la sociedad y se empezó a cumplir a partir del año 2016 en la gestión de máquinas. Latinoamérica. El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, celebró en un acto en Buenos Aires los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el primer gran evento desde el anuncio de que Luis Arce será el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, partido al cual pertenece el líder boliviano. Hemos demostrado que sin el capitalismo es posible un nuevo mundo, una nueva Bolivia. Sin el Fondo Monetario Internacional es posible tener una Bolivia digna y soberana. Eso hemos demostrado. El capitalismo no quiere rivales. El capitalismo no quiere que haya otro proyecto político económico de liberación. El capitalismo no quiere competencia. Litio es futuro del mundo. Hemos convocado bajo la licitación pública internacional para tener mercados seguros. Se adjudicaron China, Alemania y Europa, pero no entró Estados Unidos. Estados Unidos que no estén en un programa, un plan. De litio no nos perdonó. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Argentina tiene reserva de litio Chile también. ¡Qué lindo sería! Tres países sudamericanos. Industrialicemos nuestro litio como pueblo y como Estado. De acá a poco tiempo, hermanas y hermanos, podemos decidir el precio del litio para todo el mundo. Está aquí en nuestro territorio. Gobierno. El diputado nacional Eduardo Valdés, informó que el presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión con su par ruso Vladimir Putin en Jerusalén, Israel. El dirigente explicó que la reunión se logró por gestión de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El jefe de Estado argentino realiza su primer viaje internacional desde que asumió el cargo y la semana próxima irá al Vaticano. Estamos yendo, estamos bajando. En este momento yo estoy bajando en el micro para lo que es el acto central, Este, ahí Alberto también va a tener una entrevista con Vladimir Putin, es la única entrevista que da Putin acá en Jerusalén, y mañana tenemos una entrevista con el presidente de Israel y con eh, el primer ministro eh, de Javier Netanyahu. ¿Es cierto que la, la decisión de, de Putin de concederle una breve bilateral a Alberto se hizo mediante una mediación de Cristina? Sí, sí, es así, es así. Bien. Pero bueno, eh, esto es todo para uno y uno para todos. Por supuesto, tiene mucho, mucho que ver con la decisión de venir acá a la conmemoración del 75 aniversario. Salud. El ministro de salud, Ginés González García, desestimó toda posibilidad de que el coronavirus por el que murieron al menos 17 personas en China no hay ninguna posibilidad de que exista un caso en la Argentina. Aclaró que igualmente están en alerta como en cada oportunidad que surge algún virus respiratorio grave. Estoy molesto, ¿no? Porque hay un medio que ha difundido que hay la posibilidad de declarar una emergencia nacional de infectología. Uh -huh. Es un disparate, ¿no? Pero además no hay ninguna emergencia nacional considerada. Estoy... En la reunión de todo el Consejo Federal de Ministros, estoy con todos los ministros de Salud de Argentina, sí. y estamos haciendo análisis de toda la situación, de muchos aspectos, uno de los cuales son las enfermedades transmisibles, pero tenemos controlado tanto dengue como sarampión, que son las más importantes, y en coronavirus todavía ni siquiera la OMS ha declarado uh -huh. ninguna medida especial, simplemente China ha declarado su medida, porque es ahí donde se origina y todos los casos. Economía Popular. Empresarios pymes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina mantuvieron un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en el cual se analizó el impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en los sectores industriales. En este marco, las cámaras industriales nucleadas en Cejera le solicitaron al titular de la cartera productiva que se revisen las condiciones impuestas en el acuerdo alcanzado durante la gestión anterior y que se evalúen los capítulos que se incluyen en el mismo. Economía. Funcionarios del equipo económico concurrirán a exponer el martes al mediodía. En el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, que el oficialismo buscará sancionar en una sesión especial que se celebrará un día después. Darío Martínez, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Eh, la mayoría del arco político sea opositor opositor, oficialista, entiende la delicadísima situación por la cual está atravesando la Argentina. Hoy la Argentina no produce los dólares necesarios para hacer frente a una deuda que ha sido tomada casi responsablemente. En los plazos e intereses y vencimientos que tenemos la torna impagable. Así que esto es lo primero que hay que hacer, así como no se alimenta al pueblo argentino, tampoco a los acreedores. Y bueno, sentarse y plantear un mecanismo que lo definamos nosotros, el Estado argentino. no me refiero al Estado, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo. También comparto esta visión de mandarlo al Congreso, porque entendemos que es lo correcto, más allá de que si puede o no puede, o si lo necesita, es lo correcto. sí creo que vamos a tener un debate que va a enriquecer la norma, pero que no tengo duda que vamos a tener dictamen el propio martes y el miércoles una sesión martes, donde le vamos a dar...